Señores, una noticia que está corriendo en las redes. No, no, eso fue lo más fuerte ayer. Lo más fuerte. Alessandra Hack-Chu. <risa> Así mismo. No, a... <risa> Hack-Chu. <risa> repetición, rebendición. Alessandra Hack-Chu. <risa> Cariñosamente, Alessandra MVP increpa y escupe a Enrique Crespo de los dueños del circo. El bochinche que desde la, la noche verdad. del martes 24. Vez, dilo como la gente lo no te entienda. Le tiró un catarro, Neto. Sí, eso mismo, todas es agradable la palabra. La palabra ¿eh? Martes 4 de febrero, no para rodar en las redes sociales. Es ¿Qué? que ¿Qué? protagonizaron el comunicador Enrique Crepe y Alessandro Virpi. Madre de una, de, la, eh, de una hija que procreó con el artista urbano y expareja Mosa La Para Increpó, increpó y escupió ahí, ahí, ahí, el presentador de los dueños del circo Enrique Crespo, a quien amenazó de llevar a la justicia por difamación en el momento quedó registrado un audio que ah, ha circulado ah, en las redes ah, okay. un video divulgado en agosto de 2019, Crespo sale utilizando un término despectivo sobre la hija del artista urbano Moza La Parra y su esposa, Alessandra ah, Tú... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te dije? Que él y grabó. O sea, que hubo un percance uh -huh. entre ¿Y él, ¿Y él quién la grabó? ¿Cómo así? <risa> Tras esto, el es que No, tú me vas a decir ahorita. <risa> le pidió disculpas a los padres de la niña, alegando que el video no está completo. Por eso, se malinterpretó. En realidad. Crepo, según el portal En Segundo.net, contó que ella apareció como David... ¿Cómo es? David Crawford. <risa> Y le empezó a caer en Copperfield. David Copperfield. David Copperfield. David Copperfield. Ajá. Ok. Y se le apareció donde él estaba insultándolo y estirándole una salivita. Yo le hago una pregunta, ¿por qué la grabó? ¿Y por qué ella grabó? Bueno. Ahí está el audio. Oigan el audio ahí. Habla bonito ella. Vas a llegar conmigo a un juzgado y yo no voy a luchar hasta que te voy a meter, oh. pre te voy a meter oh. preso. No te afures. Hola, buenas noches a todos. Espero estén súper bien. Eh, mis amores, decidí hacer este video realmente porque, como hay muchas personas que me están. Ok, mi pregunta es. Si ella, que tiene toda su razón de sentirse indignada y yo la apoyo. Por pues cierto, Enrique iba a llamar al programa, lamentablemente. Coincidió el horario de su programa con el de nosotros. Y me escribió por WhatsApp y me dijo, Papo, te la debo. O sea, Enrique iba a llamar. Papo a no tradición. te dijo, no. Te no. dijo otra cosa. No, fue Papo. Papi. No, no, no. Ah, papo. Ah. No, no, pero no. no, no, no ahí, ahí. ¿Qué dice ahí? No me gusta hablar por hablar. ¿Qué dice ahí? Bueno. Dale, papo. Ah, ah. ¿No es así? No, papo, no, no, no. No no. con eso. Bueno. El punto está que yo estoy de acuerdo con Alessandra. Estoy de acuerdo con Alessandra en que Enrique no debió hacer eso. Y Enrique, tengo entendido que pidió disculpas ya, ¿verdad? No pidió disculpas. ¿No por lo que tú dijiste en la nota? Sí, okay. pero pidió disculpas pero, cuando el primer video. Ok, en el primer video. Mi pregunta es... ¿Por qué ella lo graba? ¿Por qué quien sube la exclusiva es su, man, su amigo, digo, su amigo y su pana full, la Bernie? ¿Por qué lo graban? Mi pregunta es esa. ¿Por qué lo graban? ¿Por qué graban el audio? ¿Eh? Está bien. ¿Tú querías decirle dos o tres cosas al tipo? Dísela. ¿Pero por qué tú lo grabaste? ¿Cuál fue Ay, el interés de grabarlo? Que todo el mundo lo sepa. ¿Eh? Que todo el mundo lo ¿Eh? sepa. ¿y cuál? ¿Cuál? Sí, la Si es un problema personal, eh. ahora si ¿sí es un problema personal... Personal no, porque el video no fue personal, el video fue, no, que todo el mundo lo sepa. No, no, no, que si ella... No me hable si de eso. un problema eso. de ella, Óyeme, ¿con es, esos homosexuales se pasan. Neto, pero hacer se eso, pasa. ¿por qué grabarlo? No, ella tenía que cortarlo. <risa> cortar Volarle arriba y darle una pela. ¿Qué Donde pela? Donde quiera que lo... Claro que sí. Pero es que no, tú tenías... No me meto a, a esos pájaros pero que, que, que son fretísimos. debió darle hasta una galleta si so, necesario. Pero mi pregunta es ¿por qué lo grabó? Porque, ah, qué Ah, ¿por qué lo grabó? Para que pase para lo viral. Para, ah, para ah, viral. Por la indignación no po, po. de la hija entonces. No, de la hija, no, no, el que, que fue fue, no Era la vida. Era viral que yo quería ¿Y hacer. qué el era... hijo, ¿Por qué ah. el hijo. Claro, porque verdad. Y a ti en este caso te molesta que ella lo sí, grabe. Claro. Ella tenía que grabarlo. ¿Por qué grabarlo? Así mira, mi ¿Por qué grabarlo? Y darle una vela a ella. Pagarle a dos ti y darle una pela. Porque los pájaros son muy frescos. Planificó ella eso. Ella lo planificó así. ¿Qué es lo que planificó? Está bien, Está bien. Podía darle no una galleta. Bien. Oye, me le da una galleta. Tenía que ponerle a... ella, ella lo hizo Yo la apoyaba. Yo la apoyo si le dio una galleta. Ella lo hizo Pero mal. ¿Por qué grabarlo? Ella lo hizo mal. Ella tenía que poner una gente a grabar. ¿Pero una gente grabar. que la puso a grabar? No, no, una gente a grabar en video. Y darle una pela, volarle arriba y cortarlo y hacerle de todo. A Neto. ese freco, porque Neto. es un freco. Él merece. Está, Está bien. un freco. Pájaro freco. Neto. Neto. Debió darle. Pues no, freca no, porque no es hembra, es un pájaro. Neto. Es freco. Neto. Neto. No, Neto. vi que no. Neto él eh, no es sensual, eh, es un hombre. Uh -huh. El punto está que aunque él, él merezca lo que ustedes entiendan por lo que hizo de su hija, yo lo que no entiendo por qué lo, sea, grabó. ¿Cómo que tú no lo grabó. y lo grabó antes? Que no entiende, entonces, que ¿sabes no por qué? entiende. entonces, no es una indignación. Que no entiende. Ah, no es pues no dolor de tu hija. Ah, pues no es dolor de hija. No Ahí lo que hay es Ahí lo, no, lo que hay un, un ella ella sonido, que sonido, que es sonido, sonido, sonido. sonido no. ¿Nadie se Donde a eso. quiera, donde quiera que lo vean, métele dos galletas. pasa ahí y ya. métele dos galletas, esos frescos, después hice un video frecos, que explicando son... ella, de que explicando un video, de que, ah, no, loco, que lo... Ese y, y el otro. ¿Cuál otro? El otro, es que era Mario D. El es? que trabaja también. Ali David. Él. Ese otro fresco, que hay que dar una pena Pero Ali David no habló mal, nunca hablado mal de nadie. Ali son frescos, son frescos David no, no de nadie en esto. son frescos y, y mi amigo José Ángel, que también se... Ese me... sí es fresco, ese no, no. Es pájaro fresco. O sea, el no, el José Ángel otro, no. ese sí son fresco. José Ángel, no. Alessandra, no, tú tienes no. que tener un equipo de seguridad, no, no, mi hija. No, no, Atención, no. Alessandra. Pero no. que Alessandra es amiga de, de uno de ellos. Atención, Alessandra. la Beni y la Beni no okay. para que le den los brazos a esos pájaros. De esto. Y la Beni... Otra loca también. Ah, pero es para Alessandra. Y, ¿Y de le defiende a Alessandra. Ah, pues, pues ese sí no es fresco, ya. ¿verdad? Es un fresco. son todos frescos. Los niños son todos bueno. frescos. Ah, bueno, no. Ah, no, pues ¿y la Benny. Mira, ella tenía claro, que grabarlo. Claro, Benny, porque, a... el... porque grabalo, no, no debió. Ahí se le cayó. Grabalo, no. Grabalo. tiene razón ahí ella. ¿Y si lo graba ah, otro? No. Ah, Es otra cosa. Ah, pues lo que estoy diciendo. Es otra cosa. Oye, tú la estás crucificando. que no. Oye, tú la estás crucificando. No, claro. que no. Crucificando. Oye, la crucificando. ¿y, me ¿Y por qué no puede? Y si tiene un problema, y si tú tienes un problema conmigo, ¿Por qué con no? mi hija, ¿por qué yo tengo que grabarlo? ¿Por qué no puede eh? hacerlo? Porque tú lo que estás diciendo Pero es ¿por qué que no? lo que quieres es bulla. No Pero es que tú estás haciendo no? ¿Por y qué no? Y eso es que vamos para la justicia. ¿Vamos a esperar que vaya la justicia? Pues llévalo. ¿Por qué no lo hace? Pero no por me qué hables no lo de puede, hablar. ¿Por qué no lo puede grabar? Y de grabar. Eso es sonido. ¿Por qué no lo puede grabar? Sonido Dime por, por todos no. lados. Hey, ¿Por qué no? Dímelo. Quería poner sonido y humillar a Enrique. ¿Por qué no? Eso fue. Eh, eh, ella actuó mal. Quería humillar a Enrique. Tú sabes, ella actuó ella... mal. Ella tenía que buscar tres o cuatro tigres que por mil pesos le parten la madre a cualquiera. Neto, y darle a, a esos pájaros frescos. Neto, claro, neto, porque son unos frecos. Neto, hablar, de neto, niña, neto, hablar de una niña, hablar de una niña, oye, neto, inmediatamente, no neto, el mismo neto, eso la para es un pendejo. No puede promover, neto, la violencia, Neto. Pero el que son no frescos. yo que, si no es es que, Pero que si es, ok, mi amor. Si es que son frescos y tú quieres, Ahora sí. Si, tú quieres, no, no, escúchame. No, en no, medio de un hijo si que tú se quieres está hablando, suerte él que más fue que le graban el audio. Suerte él que nada más fue un que Ella le da, para que ella graba, para todo el mundo lo vea. Y entonces, que le hace. entonces no le importa a la hija, sí, lo que le importa es la bulla, eso es lo que le importa, la el, bulla, el bulla, el rating, bulla. eso es lo el, que le importa. Que, mira, yo no estoy bien. diciendo que Enrique, que Enrique lo hizo bien, yo no estoy diciendo eso, no digo que Rick lo hizo bien. Tú lo estás defendiendo bien. los no pájaros Rick no. no, no, no, lo está defendiendo, Primero, no le digo eso. lo está defendiendo, no digo los pájaros eso porque es un despectivo. Y ya en televisión no me puede decir así a una persona. Eso es lo primero. Segundo, ¿Y qué es lo que son? Enric, no Enrique Crespo, tú tienes que decir. Ajá. Enrique lo que Crespo. Enrique, me decir Enrique la... pero escúchame. Crespo lo hizo uh, mal, eh, oh, lo hizo mal. Escúchame, Enrique Crespo lo hizo mal. Pero y yo, si tú le das una... O, escúchame, escúchame. Si es como, como, si es como lo hacen en los barrios, como tú entiendes, que a una gente le da una galleta a alguien y ya, está bien. Yo no estoy diciendo que no. Yo lo que digo es, ¿por qué ella lo planificó de una forma que se vio de burro? ¿Y cómo tú lo haces? De sonido. ¿Cómo tú lo de sonido eso? se vio eso. Si así? ponen otra sonido. gente, si otra gente graba ese lío que no tiene que ver con eso y lo graba, viene tú y dice. No, ahí no, ahí usted viene y dice. Eso no es armado. Eso pagó para que lo grabaran. Que le guste el sonido. Pero, pero, pero, no. cara, entonces, no. Si ella dice que lo vamos a poner ¿cuál es la posición tuya? Tú atacar tanto a Alessandra. No, no, yo no lo estoy atacando. Claro, que la atacando. Yo no estoy diciendo la realidad. Una cosa personal. No debió grabarla. No debió grabar. Ay, eso Debió no grabarlo mira. en video. No debió grabarla. Alexandra, no, no me video. cae mal. Yo creo que ella tiene su razón. En no, y si te cayera bien. ¿cómo te va a hacer? No, si te cayera, no es que cayera bien, la bien, mata. Neto. No es que me cayera bien. No, no, ¿eh? no es que está mal, Genomán. Está mal. Tú sabes neto, que está mal. Pero llegar al punto, está Neto, de usted y, grabarlo. Pero yo no entiendo. ¿Por qué hay que grabarlo? Porque ella le dio su ¿Por voluntad. ¿porque? porque le dio su voluntad pasé grabarlo. Lo, pasé la bulla y ¿Y cómo tú aseguras eso? ¿Y qué fue? La y Porque una figura. Claro. hasta hizo una figura. ¡Ella es una figura! ¡Ah, para él! Eh, ¡A lo buena! ¡Hello! Todo el mundo dice... Oye, me está escribiendo. ¡A pesar a lo Que qué tipo lo hizo mal. Ella no debió grabarlo. ¡A lo buena, dígame! ¡Génesis! ¡Dímelo! ¿Y por qué tú decides que ese pájaro? <risa> <risa> ¡Cuidado, <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Ay, Dios mío! No está defendiéndolo. No, no está no, no Primero, yo no puedo decirle, eh, eh, no puedo hacerle ese nombre de perspectivo con una persona. Eso no está bien, señores. Eso no está bien. Primero es una persona y ya. Un comunicador de un programa y ya. Que él hizo un comentario que estuvo mal. Estuvo mal su comentario. Que ella debe de quitarse. Que se le quite una galleta, lo que tú quieras. La justicia, lo que tú quieras. Lo que yo no voy es, y lo que no estoy de acuerdo, que ella planificó todo, lo grabó y lo mandó Oye, a subir a redes sociales de alguien, ¿Por ¿Qué es que es su tú, socio, que, que, tú dices ¿Que, que la vení. ¿Por qué te estoy diciendo? ¿Lo planificó? No, pero dime. ¿Cuál fue la primera persona que subió el audio? Por la Beni. ¿Y quién es el conviche de la sala? La Beni. ¿Y si a mí me pasaba quién ¿a yo se lo doy? Ah, pero ah, eh, qué, Si a mí me pasaba pasado, no, no, no, no. no ¿Pues no, no, esos sonido? Buya, no, si a mí me pasaba quién aquí, yo le doy video. A ti que lo suba. Mm. ¿O se lo voy a a quién? ¿A otro? no. No me hable de eso. Bueno, bueno. Tú entiendes, Alessandra, lo que tiene que poner un ejemplo. Que ¡Atención, gente... país!